respuesta han tenido de las autoridades, Glenda, de, esta, de este terror que registramos muchos, eh, así como a veces números muy duros, a veces algunas de las historias, pero poco conocemos a profundidad de la tragedia eh, en, lo, en lo más cercano, ¿no? como, como lo pueden vivir los familiares. Han pasado 11 años de pesadillas, no tenemos ninguna respuesta, aparentemente el Estado mexicano nos los entregó, pero nosotros no tenemos la certeza que sean ellos, para nosotros esto es un caso de desaparición, porque mi madre está siempre con eso, mi madre no duerme de pensar, ¿dónde está mi hijo? Mi madre ve a un joven y dice: Ahí va mi hijo, porque no tenemos la certeza. Incluso les comentaba ahora a las compañeras, cuando me entregaron siete meses después a Nancy y Mariela, y cuando abrieron el féretro, me, solo lo abrieron por un momento así, me dijeron: Cuando veo una bola de papel y les digo, ¿qué es eso? Y me dice: Oh, es, eso simula la cabeza de tu hermana. Es lo que me dijeron, eso es lo único. Y había agua, y les dije: Pero ¿dónde está mi hermana? Y me dijeron, eh, estaban en refrigeración, entonces en el proceso de, de México para Guatemala, pues ya se convirtió en agua. Eso es lo que tenemos entonces. Por lo tanto, para nosotros es un caso de desaparición. Seguimos exigiendo la exhumación para tener la certeza sí. de que sea mi familia, de que sea mi papá que lo tenemos allá en Guatemala. Uy. Nosotros estamos con esa incertidumbre, con esa tristeza, con ese pánico, esa pesadilla de no saber. sí si mi, mi familia murió o no, si... ¿Quién los pasó? desapareció y quién asesinó? Hubo, hubo fallecidos y hay desaparecidos. ¿Quiénes? Mm. ¿Sabemos qué sucedió? No, no tenemos nada, no hay nada. Esa es parte de las deudas históricas que tiene el gobierno mexicano. O sea, en estos casos de las masacres, la masacre de los 72, la de fosas clandestinas de San Fernando, ¿Sí? de 195 restos en 48 fosas de 2011, la de los 49 de Cadereyta, 49 torsos de mayo de 2012, la de los 16 de Güemes del 2014, la de Camargo ahora reciente de 19 en mil en, en 2021, no, o sea, en, en estos casos, en las, en las primeras cuatro masacres, no hay una sola persona sentenciada. Y nosotros, parte de lo que le hemos dicho al Comité para la Desaparición Forzada es: la impunidad sí. manda el mensaje de que en México se pueden desaparecer. ...y masacrar migrantes sí. y no pasa nada. Y además, hay que decirlo, la desaparición forzada involucra, para quienes no lo sepan del público, a las autoridades. Siempre cuando se habla de desaparición forzada, se implica a autoridades que estuvieron involucradas en esa desaparición. Cristina, eh, mencionaba Ana Lorena esta masacre terrible de Cadereita Ahí, ¿qué sucedió con... ¿Con quién? ¿Con tu... ¿Quién Mi fue? Hermano. ¿Tu hermano? Mi hermano, ¿Tu hermano, Carlos Luis Rivera Valladares, falleció en la masacre de Cadereyte, al igual, al igual que 49 más. Por lo tanto, hoy no ando solo por Carlos Luis Rivera, sino que ando por todos, porque hasta el momento eh, nos hacen falta por identificar 31, 31 mm. personas todavía. Eh, la verdad es que este es un caso atroz, inhumano, ya que nosotros pues recibimos solo los torsos. Nosotros todavía estamos en proceso de... en búsqueda, porque nos deben, todavía el Estado mexicano, nos debe a nosotros, las extremidades los cráneos y estamos aquí luchando y exigiendo, porque nosotros queremos la verdad, queremos justicia, queremos saber por qué lo hicieron, cómo lo hicieron, a, a, a, a qué, por qué este, este, este, este caso tan inhumano. La verdad de es que la masacre de Cadeita fue un, un acto muy atroz, que nos ha marcado la vida. A todos, a todas las familias. Y hoy no andamos aquí solo por, por un hombre. Hoy andamos por todos esos desaparecidos que han Ajá. sido desaparecidos en la, en, en la ruta. Sí. Al igual que, que todas las familias que estamos hoy aquí, eh, esto ha venido a, a desboronar a muchas familias. Porque cuando se habla de desaparecidos, se está hablando en los casos de las familias. Uf. Hay madres, hay hijas, hay esposos. ...que están todavía esperando, como en el caso sí, de nosotros, sí. seguimos en la búsqueda. Las, las víctimas, por supuesto, son las personas desaparecidas, pero también, claro. hay que repetirlo... Nosotros somos víctimas, víctimas de... Ustedes, sí, la, sí. Eh, los familiares, esta o, ola y estela de, de dolor, de drama, en un país... En donde se ha convertido en una desgracia este tema y en donde continúan las desapariciones, hemos tenido aquí en entrevista a la propia eh, comisionada también Carla de la Secretaría Quintana. de Gobernación, Carla Quintana, y ella muy honestamente ha, ha criticado lo que sucede dentro del propio gobierno, de, las, de, de cómo está operando, de cuáles son los grandes retos, y además nos ha confirmado que esto sigue creciendo. Aún en el gobierno actual, no únicamente nos han detenido, sino han aumentado las desapariciones. Eh, un mensaje brevemente de cada una de ustedes que quieran dar a, a las autoridades o compartir con nuestro público, Ana Lorena. Pues primero que nada decir que lo que se requiere para esto es voluntad, mm. o sea, voluntad. Nosotros hemos estado pidiendo para todos los casos de las masacres que se cree una comisión especial sí. independiente en la Fiscalía General de la República. Mm. La Fiscalía de Derechos Humanos ya ha mostrado parte de esta voluntad para que haya apoyo técnico de expertos de la ONU en estos casos, mm. porque requerimos cuerpos independientes para esto. Sí. La semana pasada, gracias al apoyo de la Comisionada Nacional, se creó mm. la Mesa Nacional para búsqueda de personas migrantes, para conectar Centroamérica, Caribe, México y Estados Unidos para la búsqueda, pero requerimos colaboración de las fiscalías, de las comisiones y voluntad del gobierno. Sí. La comisión forense, hay una comisión que ya está trabajando con el equipo argentino y con la fiscalía para la identificación de restos, pero requiere voluntad de la fiscalía para que pueda tener toda la información uh -huh. y para que puedan avanzar. Visas, las familias han pedido visas, hubieras visto lo que nos costó, las visas para que las familias vinieran está la obligación de dar visas para que ustedes pudieran venir Exacto. acá con que... y por último se nos están muriendo las madres sin el apoyo básico básico de medicinas de lo sí. que requieren para sobrevivir se quedaron con los huérfanos no hay ninguna sensibilidad del gobierno mexicano para apoyar a estas madres a pesar de que hay recomendaciones donde se exige la reparación del daño sí. Linda. pues bueno Quiero decirle al gobierno, ¿verdad?, que, que sean humanos, que se pongan en nuestros zapatos, que necesitamos que nos faciliten las cosas, que, que verdaderamente capaciten al personal que tienen, a las autoridades, porque cada vez que tocamos puertas se nos cierran en la cara. Uh -huh. Son tan inhumanos y eso, que sean humanos, y no solo en México, sino también en Guatemala, sí. porque necesitamos que ambos países, y no solo Guatemala, El Salvador, Honduras, porque en todos es lo mismo, es que sean más humanos. Gracias. Cristina, si, si pudiera decirles eso hoy, ¿sabe qué les diría? Que, que la búsqueda no sea en escritorio, que sea en campo. Porque nosotros no necesitamos esos papeles engavetados. Necesitamos esa búsqueda que sea personal y que sea efectiva. Uh -huh. Uh -huh. Anita. Las madres buscamos a nuestros hijos con vida. Tenemos una gran fe que los vamos a encontrar con vida. Pero hay momentos en que nosotros nos han preguntado si sí es en México, y con, nosotros decimos sí México, pero creo que hay un momento en que va a haber que cambiarle el nombre, le digo con el perdón de todos los mexicanos, y se llamará el pari, el país de los desaparecidos. Uh -huh. Porque el llamado es también para los gobiernos, uh -huh. tanto de tránsito como de destino, y también locales. Uh -huh. Para detener la migración es una cacería de migrantes la que tenemos. ¿verdad? Entonces ya no queremos más migrantes desaparecidos, sí. ni más migrantes masacrados. ¿De qué fue víctima mi hijo, que no lo hallo? Solo Dios lo sabe. Muchas gracias por la información, por compartir eh, estos momentos tan breves pero importantes con nuestro público. Y estamos muy, muy pendientes del de, eh, curso que sigan, por supuesto, las investigaciones, pero también todo lo que tiene que hacer el gobierno para terminar con esto, que no vuelva a suceder y para reparar el daño. Gracias, gracias, gracias por acompañarnos. Gracias. Se los agradezco. Gracias a ustedes.